que hay que tenerlo en cuenta, porque también la tecnología puede tener un uso en un sentido o en otro, sobre eso vamos a hablar un poquito más después, la tecnología, la producción artística y las comunicaciones. Todos estos elementos, porque bueno, los modos actuales de comunicación inciden eh, profundamente en las producciones de su actividad. Eh, hoy, antes de venir para acá, <ríe> me puse a leer sobre el tema de la posverdad. Este, que sería concretamente un modo de producción de subjetividad a través de la distorsión, de, son las políticas de distorsión de los hechos, este, en las cuales se, este, Caparrós dice que sería como, eh, dice sería lo que antes se llamaba la propaganda para el control social. Eh, y entonces dice que la posverdad son políticas para. Eh, digamos, interpretar ciertos hechos que se dan como verdad a través de los medios de comunicación que, diríamos nosotros, producen subjetividades, trabajan en la producción de subjetividad. Este ejemplo que dábamos de lo de ayer sería un ejemplo concreto. Es decir, se trabaja para una producción de subjetividad que eh, repudie eh, lo que están haciendo los docentes en las escuelas, digamos. Eso sería un ejemplo clarito de lo que es posverdad. Eh, bueno, podemos después charlar sobre el tema, pero eh, sería, esto, es, esto tiene un origen en la política, no tiene un origen ni en lo social ni nada. El concepto posverdad surge desde, la, desde las prácticas políticas. Entonces, todos estos temas tendrían que ver con el tema... Eh, de las producciones de subjetividad. Y entonces queremos plantear, en primer lugar, que para nosotros lo que está complicado en este momento es lo que, enseguida vamos a ver lo que dice Caes pero que sería algo así como un modo de ser. Eh, un modo de ser, un modo de vivir. Eh, en el periodo contemporáneo. Es decir, no es un, una problemática de cómo algo se siente o de malestares. o, Es decir, es un periodo en el cual hay vivencias, de, hay un desapuntalamiento masivo, justamente por esto que decía Lucy, que no hay eh, sistema de ideas, ideales colectivos, etcétera, que apuntalen proyectos, sino que en realidad. Este, todo eso, hay una caída de todo eso, no hay aún nada que aparezca como la posibilidad de crear nuevos ideales colectivos y eso produce un desapuntalamiento subjetivo muy fuerte, convivencias de indefensión, de desamparo, como uno diría de no tener lugar en el mundo y no saber para dónde agarrar <risa> este, dicho en, en criollo entonces esto afecta profundamente las identidades colectivas y personales eh, y por eso decimos que afecta eh, el modo de ser y el modo de vivir y en ese sentido eh, se producen cambios incluso en los contenidos del contrato narcisista porque el funcionamiento del contrato narcisista tal como lo plantea Pira Olañé que planteábamos la espalda, se correspondería con el funcionamiento en orden a la modernidad es decir, hay ideales colectivos a los cuales los sujetos se tienen que ajustar tienen que transmitir esos ideales colectivos y eso garantiza en el sentimiento de pertenencia Bien hoy día el sentimiento de pertenencia y las garantías de la pertenencia están profundamente afectadas. Entonces, esto se corresponde con lo que se llama, eh, con lo que todo el tiempo mencionamos como la fluidez del lazo social, que el lazo social está eh, fluido, está lábil, es lo que ha llamado eh, Bauman la liquidez eh, en su momento hace algunos años, es decir, que todo esto está puesto en cuestión. Eso sería lo que para nosotros caracteriza un periodo que sería un periodo de crisis contemporánea. Yo, sinceramente, muchas veces eh, lo pienso, como me cargan de que soy optimista, pero siempre lo equiparo eh, para mí con los fenómenos que ocurrieron en la Edad Media, con la crisis de la Edad Media, eh, y antes del pasaje a lo que fue eh, el primero renacimiento, que empieza el renacimiento, que sería una expresión en la cultura de cuando empiezan a constituirse las fuerzas de la burguesía. Y, pero antes de ese periodo, es un periodo que a mí me parece que tiene mucho que ver, en un sentido, con las caídas, digamos, eh, de los modelos, etc., con las faltas de puntos de referencia. Esto para nosotros es lo principal de la época actual. Es decir, como si hubiera una especie de caída de los anclajes eh, subjetivos que sostienen las identidades. Eso es lo que para nosotros caracteriza la época. Y por lo tanto, las prescripciones y las proscripciones del periodo actual están totalmente diluidas. Hay algunas cuestiones que uno diría, bueno, eh, por ejemplo, prescripciones y proscripciones en la, en la sexualidad eh, han cambiado uh -huh. totalmente. Pero esto, eh, digamos, lo primero que quiero decir con esto es que nosotros estamos luchando con nosotras mismas para no patologizar, uh -huh. eh, porque uno tiene que, que caracterizar el momento sin decir esto es patológico. ¿Me explico? El momento produce determinadas formas de subjetividad de desazón, bueno, todo lo que conocemos, pero eh, a eso no lo llamamos patología. Me Dentro de eso también hay cambios que en otra dirección, como en esto que digo las prescripciones y proscripciones de la sexualidad, uno podría pensar en términos de modificaciones de que, cuál es la normalidad o cuál no es la normalidad en el campo de, la, de géneros, digamos, los, los géneros. Ha cambiado totalmente y ahora eh, lo que hace eh, 30 años llamábamos patológico, hoy en día está eh, caracterizado por las luchas de discriminación positiva, está caracterizado como parte de nuevas formas eh, de, de género. Ahora yo no conocía los queer. No los conocía. Sí, que es, que es. Bueno, queer. Queer. Queer. Queer. Que es raro en inglés. Claro, que es raro. muy interesante porque ustedes saben que en el encuentro de mujeres que se va a hacer en Chaco en octubre de este año este, los queer o las comunidades queer no sé cómo están eh, Arma, cuestionan a los LGTB sí, porque los LGTB claro. marcan identidades congeladas pero también formaron una hay una asociación que es LGTBQ